Bueno, buenas tardes, bienvenidos al canal. Eh, antes habíamos probado un, el juego de un globo. Esto es aerostático. Ahora vamos a probar. Me he quedado a media. Voy a probar este juego que es Schizophrenic. Esquizofrenic Proms, habitaciones esquizofrénicas. Vamos a probarlo. A ver qué tal. Bien. Uff, hace un fade. Feyde cuando se apaga la pantalla poco a poco, pues ahí está. Vale. Hace algún tiempo me diagnosticaron esquizofrenia. Vale. Con eso eh, se incrementó la dificultad para estar en el trabajo. Entonces ahí está el papel que dice que hemos dado positivo y deseo o, o quiero. Mm, que pueda salir de aquí hoy ¿Por qué? Bueno, podemos correr Tenemos un botón de correr ¡Ya! ¡Oh! Una puerta, está cerrado La de nuestro trabajo La de nuestra oficina Y nos está mirando ¡Ostras! Que son los mismos maniquíes Que en el otro juego Que ahora lo pongo ahí arriba Si no se me olvida el de los maniquíes Que está en el canal Que ambientación Aquí hay un jarrón de flores Se oye de fondo un, un sonido así tenebroso Hemos oído abrirse una habitación O sea, una puerta Pero... ¡Ah, no! Que se si ha ido el muñeco Ya no está Espera tú Ya empieza La fiesta Que están aporreando la puerta pero. ¿Y esto? Esto es un laberinto. ¡Madre que parió el cordero! ¡Yo! ¡Por favor! Pero bueno. No me dejes pasar. Favor. Eh, aquí cambia. Cambia. Eh, ¡Oh! ¡Qué susto! Espérate. Que tienen parque y cambia esto a ladrillo anda como juegos de los maniquí están todos aquí yo no quiero mirarlos ni a la cara pero uy aquí hay un cuadro una mesa seguimos por el ave Vamos, marcha atrás. A ver si hacen algo. No. Da no he hecho nada. ¡Ya! ¡Bicho! Malo. Ostras, que están. Que están aquí, pero me están mi, mirando. Paso entre ellos Yo estoy, tem estoy temblando Oh oh Vámonos Ay Dios mío Esquizofrenia, vale Esquizofrenia, dilo, repite conmigo Esquizofrénico Que todo es mentira y aquí... Eh, no, no es, sino es de usar la linterna. Pero ¿dónde estamos? Hemos llegado como un salón. Me molesta Joy Pass, que está por ahí. Aquí hay una silla tirada, y cuadros. Una, está todo en el tirado. Si alguna vez esto funciona me van a cerrar el canal por, por decir tacos Pero si es que qué dices Con los sustos que te pega esto Joder, sea, así si a tiempo no, pero no puede ser Encendió la tele, vámonos por aquí Por ahí había vuelto ¿Pero esto qué es? Es un laberinto frigorífico, mira, tiene pulsados para hielo, picados para hielo, para agua fría Ay, una, una cervecita Ay, cuchillo oh, oh, aquí pone que vaya corriendo eh, la pared se va estoy cansado tiene es detrás, no hay no hay nadie, pero por... ¿Y la pared? <ríe> y encima nos ha acabado oh. El dolor, joder, que susto Esta vez No he dicho taco Pero el susto Ha sido bueno Y esto sigue Libro Por Dios, un libro Una imitación a la Yoconda Por Dios, qué guapo ha estado eso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero esto es un laberinto. Hemos llegado a un final. O sea, al final del pasillo hay que volver. Hay que se ha abierto esto. como una mazmorra cambia el sonido de de los de la luz yo quiero salir de aquí me ha matado hay que correr ¡Qué juegazo! Retri, pero no empezaré desde lo primero. No. Empezamos desde las mazmorras. La F. El monstruo. ¿Y ahora dónde voy? Ay Dios. De una boca como un zapato. Por Dios, la barra de energía no se llena. Por aquí. Oh. A ver ¿qué hago aquí. ¡Anda! Letras griegas, tres lambda. ¿Y dónde está ahora? ¿Qué hago con esto? error pues yo no he visto clave ninguna por ahí ah, aquí está Cuatro uno, tres nueve, cuatro uno, tres nueve, bien, oye, el maniquí. qué me miras así? Ay, que parece que parpadea ¿Dónde vamos? Joder, de los juegos Que estoy pasando más susto, ¿eh? Por Dios ¿Cómo no echar de aquí? ¿Qué te doy? Eche. Dios, qué cara, por Dios No, más sótano, no Vamos, la F es bueno. Mi flashing, stop. Corre el bicho. Ay, por Dios, vamos. No me puede pillar porque es imposible por la barra. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está detrás? ¿Qué? ¿Por qué tozo? ¿Qué pasa? Ay. Ay. ¡Vete a tomar por... Dung... Por donde tienen la gracia la avispa Un hombre muere de un corazón al ataque al salir del trabajo porque tiene esquizofrenia buenísimo de los mejores, buenísimo, buenísimo buenísimo, buenísimo, este juego sí se merece para los 100 suscriptores pero el susto que me ha dado eso no hay quien me lo quite pero susto de verdad, encima con los, con los chismes estos, con los auriculares te amplifica la ambientación y oye al bicho por detrás y al final resulta que no hemos escapado y no ha dado un infarto esto es mentira, todos lo soñamos pero la hemos palmado. Un juegazo. Un 10. O sea, un 10. Un 10. Me lo he pasado horriblemente malamente bien. O sea, es alucinante. O, bueno, una pasada. Un 10. Perfecto. El juego es perfecto. Así que bueno, os recomiendo pues que, que si os gusta el vídeo, le deis like. Y si queréis, os al canal, que ya somos 100, si no se ha borrado nadie. Y, y muchas gracias a los que habéis suscrito. Y todavía tengo el susto en el cuerpo. Y tengo una cosilla por aquí, atravesada. Que os lo juro, espero que lo del infarto no, no sea de Que ya tengo una edad. Que todo llega. Así que bueno, me despido. Chao y hasta la próxima. Y gracias. A los de la le voy a dar, si no te suscribes al canal. O le da un like.